Yo me llamo Alasne, soy del País Vasco, eh, soy campesina, produzco verduras eh, y soy miembro de la, del Sindicato Agrario de Nevizcaya, miembro okay. de la Vía Campesina. ¿Y hay algo en particular que estáis tra trabajando sobre las exas de las con...? ¿Qué puedes explicarnos como un ejemplo para otros uh -huh. países europeos, otras iniciativas? Uh -huh. Bueno, hay una experiencia, bueno, nosotros siempre hemos hecho como esa parte más reivindicativa de intentar ocupar, de intentar eh, parar las, los desalojos, de intentar mantener... Eh, pero de una forma más reivindicativa y llegamos a la conclusión de que necesitamos hacer también un, acciones de, de una forma más propositiva y en construcción con otros agentes también para que realmente se entienda la necesidad y el valor de la tierra agraria y la necesidad de preservarla porque visto en la cantidad de agricultores y campesinos, de campesinado que, que somos, necesitamos crear esta alianza. Entonces, eh, llevamos un tiempo en un proceso, eh, lo estamos focalizando sobre todo en Vizcaya en estos momentos, pero la idea es crear un estándar que se pueda eh, generalizar, donde... Partimos de la, con los municipios de esos cuatro, eh, o sea, con los ayuntamientos de esos cuatro municipios que hemos cogido como experiencia piloto eh, y partimos de la idea de si eh, estos mismos pueblos pueden abastecer a sus comunidades con las tierras, eh, con las tierras que poseen, eh, estos municipios pueden abastecer produciendo alimentos a las mismas comunidades. Entonces, eh, hemos hecho eh, pondría como tres puntos importantes por una parte el proceso que ha sido participativo en sí donde parte del campe o sea el campesinado tiene su punto central, pero también la ciudadanía y también eh, los ayuntamientos o las autoridades locales o arquitectos o las personas que tengan, eh, tengan algo que decir en los planes generales de ordenación de urbanística, que es donde queremos eh, incidir para preservar en la tierra agraria. Y hemos creado una herramienta donde. Eh, Cotejamos o ponemos eh, cruzamos datos públicos que son del ministerio y esos son públicos en todos los países con las necesidades reales alimenticias que tiene ese pueblo. Entonces con, con, contando cuáles son las necesidades que tiene este pueblo para autoabastecerse o, o ir hacia la, el, el camino de la soberanía alimentaria tanto como puedan, eh, qué posibilidades reales hay utilizando las tierras que en estos momentos ya tienen eh, uso agrario sin cambiar de uso porque el, nos damos cuenta de que eso se desconoce entonces hacemos, eh, salen de esa herramienta informática salen unos informes donde el ayuntamiento las personas que, que quieran participar como ciudadanos en, en ese plan de, de, de plan general de ordenación de territorio o cualquier otro eh, plan sectorial o el que sea cuenten con la información real de qué parcelas tiene la municipalidad, eh, cuáles son adecuadas para horticultura, cuáles son adecuadas para fruticultura, cuáles son adecuadas para ganadería y, y demás, y qué, y qué capacidad tendrían. Entonces nos salen datos como, por ejemplo, un pueblo podría autoabastecerse en el 60%, uno de los cuatro pueblos, y es más, eh, podría crear 99 puestos de trabajo asociados a la a la agricultura. Entonces un poco lo que se quiere es trabajar con eh, las municipalidades para concienciar también y poner sobre todo en valor la necesidad de preservar la tierra agraria eh, y caminar porque siempre hablamos en, filosóficamente de la soberanía alimentaria pero necesitamos concretizar y, y caminar en ese sentido. Fantástico. Te pregunto solo, ¿esas ¿es son tierras privadas o públicas o una mezcla de las... Ajá, en, en principio, son, eh, la catalogación es pública, o sea, todas las tierras que hay. Okay. Uh -huh. ¿Pública que son, pertenece ya uh -huh. al ayuntamiento? No, no, no, o sea, la catalogación ah, es de, la cat todas de, de todas las, de todas las tierras, parcelas tierras. Okay. Eh, que hay en, en, en nuestro caso, hemos estudiado el País Vasco. Ajá. Ajá. Entonces, sí. eh... ¿Municipios, por ejemplo, o sea, todas las tierras de este municipio yo algunos son públicos otros son privados otros eh, sí. sí la idea es esa para y por ejemplo en un pueblo ya que es el pueblo más pequeño y tal ¿no? quizás el que menos inciencia puede tener los cuatro, pero ya en el diseño del nuevo nuevo plan general han tenido en cuenta un poco eh, estos datos y demás y hay participación de los de, la, de los campesinos que viven en estas tierras también o están implicados en el proceso? Nuestra intención ha sido eh, poder implicar a mucha gente. ¿Qué pasa? Hemos hecho diferentes, porque el proceso ha tenido diferentes partes, ha tenido una parte más. Eh, hemos trabajado o trabajamos así normalmente con un observatorio socioeconómico del País Vasco que se llama Gaindeguía eh, entonces bueno, hemos hecho una pequeña formación, unas asambleas eh, lo que nos damos cuenta es de lo lejos que están eh, este tipo de ejercicios urbanísticos de la gente común, vamos a decir, tanto campesina como de la ciudadanía en general quedan como un poco, esto lo hace la municipalidad, el, el que tenga... Entonces nuestro objetivo también, uno de los objetivos ha sido la net, intentar bajar esto un poco más a la base y que veamos que no es tan complicado, tenemos que formarnos y necesitamos información, pero con la información adecuada y bien ordenada, porque como digo, estos datos son públicos y lo único que hemos hecho es una herramienta para digerir estos datos y ponerlos en una forma no hemos inventado nada entonces, pero hacerlo accesible a la gente por esto hay campesinos que están, y campesinas que están involucradas pero lo entendemos como un proceso o sea necesitamos trabajar en ello y estamos comenzando ¿no? el año pasado se han elaborado los informes entonces ahora es seguir trabajando con estas municipalidades y con otras y con el campesinado para ver qué